Diputados quieren regular a música explícita, Villalona. Okay. Ay, ay, ay, vamos a ver qué dicen. Entonces, los diputados de distintas bancadas del Congreso Nacional advirtieron ayer lunes que buscarán los mecanismos pertinentes para regular el contenido de las músicas, cuyas letras se caracterizan por lo explícito, morboso y que incitan a la violencia. El presidente de la Comisión. Eh, permanente de la Cámara de Diputados, El Pidio Baez abogó por controlar y regular el contenido de la música que incita el uso de drogas, la violencia, entre otros, por lo que invitó a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos a buscar una forma de erradicar este tipo de... De canciones En iguales términos se pronunció el diputado PRMista Amado Díaz, quien cuestionó que los urbanos apelen a la falta de oportunidades, el contenido explícito de sus letras y la promoción de la violencia y el sexo, cuando artistas de la talla de Johnny Ventura, Wilfrido Vargas y Fernando Villarona son de extractos pobres y no cantaron canciones vulgares. Uh -huh. En los últimos días, exponentes de la música urbana como Toquicha, El Cherry, Arakaquico, Rochi, el Alfa, entre otros, han llamado la atención por las letras de sus canciones, lo que cuestionan representantes de ambas cámaras legislativas en el Congreso Nacional. Ese es el Pidioba, el que vimos ahí en las imágenes, quien aboga por controlar y regular el contenido. Y ahí vemos los artistas urbanos, ¿verdad? Ahora, de, chequea, chequea que eh, eh, ¿Quién hizo esa foto? Ah. <risa> <risa> de ahí, hay, en ninguno de esos artistas cantan, cantan plebería cuáles son los que oh. cantan preferidos? Pero tú sabes que cuando hablan del artista urbano ya todo, ahí no, no importa. Mentira, mira, no. aquí es bueno mencionar Te suena... voy a decir algo, el artista, mira, te voy, te voy, te voy a dar un dato, un dato bacano. La, la, la, la rama del artistaje urbano está dividida. Los artistas urbanos, por ejemplo, vaqueros y lo artistas y esos raperos no quieren saber de los dembo para ellos para ellos eso no sirve. ¿Cómo? Claro. Porque tú tienes tú tienes que de, de saber especificar bien quiénes son los que cantan la letra vulgar y ese tipo de cosas. Hay una camada de artistas urbanos que no quiere saber, por ejemplo, del género dembow. De pero mucha gente dice: No, esos reggaetonero oye, y los reggaetoneros son otra rama también. Exacto. Que no quieren sí. saber de rap ni nada y, y, y, y, y, y critican a la gente de ra, Los de rap critican a los de dembow y así se va. ¿Tú me entiendes? No, porque aquí están destacando a toquiche el Cherry, Rochi Roche, Kieran. Ah, esos y son los demboceros. De ¿Tú sabes, ¿Tú sabes quién atacan esos tembloceros? ¿Tú sabes quién irían de la mano con con, con eso? Vaqueró, el mismo lápiz, pero son son o Don Miguelo, tú no puedes poner a Don Miguelo ahí porque Don Miguelo no es vulgar y Don Miguelo es, otro, es otra rama. Don Miguelo es reggaetonero, moza la par es otra vaina. O sea, si ese, ese es el error que tienen muchos comunicadores que cuando hablan del, del movimiento urbano ellos generalizan ellos no ellos no especifican realmente quiénes son tú no puedes cuando en un tema donde tú estás hablando desde de la música plebe tú no puedes ponerme a don Miguelo, tú no puedes ponerme tú no puedes ponerme por ejemplo a, a vaquero y a esa gente que mejor ellos van en contra de eso porque paran criticándolo, tú me entiendes ok entonces ahí es y además eh, ahora que ellos vienen a hablar a hablar de la música explícita cuando cuando hace cinco años cuando empezó cuando empezó el eh, esa, esa, esa ajá uh -huh. eh, que, no la, la, la plebería empezó a coger fuerza uh -huh. porque ellos no entraron desde el principio ahora que tiene fuerza que no lo van a poder quitar porque con qué fuerza van ellos poder quitar uh -huh. van a van a intervenir YouTube porque van a intervenir YouTube ellos van el YouTube eh, tú mal el tema toquicha no ni el Spotify nada de eso, o sea ese grupo de viejos que yo vi ahí porque lo que es un grupo de viejos que no están actualizados, ellos no saben lo que está pasando Exacto. ahora mismo. Oye esa gente apenas saben, Ay, esos grupos de viejos apenas saben abrir Facebook, crean ni crearse un perfil de Instagram, saben. Tienen derecho, pero no saben lo que están hablando, compañeros, es lo que te estoy diciendo. Tienen derecho, claro que sí, pero no saben. Ese viejo que está hablando ahí no sabe crearse un perfil de Instagram. Ay. La he puesto yo y está hablando de que, que va a eliminar y no sabe ni lo que está hablando. ¿Eh? A, la, a la gente que nos llame, ¿Eh? a la gente que es nos son, llame. son viejos que no, sa no saben. Oye, son por viejos por ahí, que eh. no saben por dónde va la vaina. Estamos en el 2021. Las vainas son diferentes. No, esos viejos no van a aparte. Esa gente solo no escucha. Llámenos si apoya la, este proyecto. Oye, oye que usted me diputados. escucha ese viejo. Del can, ¿te acuerdas del felcán? como que dice? Tenías 15 años. Un <migas> ¿Te acuerdas de.? Un viejo que escucha un tema así, ¿tú crees que va a poder opinar de la música de de hoy en día? Hágame el favor, vaya ese día ahí. Son gente que no tienen. Un... No indaga, no tienen, no tienen. Tú vas y le preguntas y no se saben ni que hay un perfil de nada de eso y opinan sin saber. Eso es lo que pasa con eso con esa gente vieja. Son gente que tienen una ideología y ellos mismos le dan fuerza de ideología y atacan con eso. Entonces, dime, mira, mira. Mira, no. usted no quiere escuchar que su hijo escuche esto aquí. ya. Pero no, solo, pero no solo. Pero no solo en la casa, ¿eh? Porque mira, yo voy a decir algo, y lo voy a decir como, como casi periodista, ¿verdad? Ajá. Como trabajador de los medios de comunicación. Mira. Cuidado. Una cosa, ¿verdad? Son. La, la, las, a, los artistas, Toquilla, Cherry, todo ello. Pero otra cosa son los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad de llevarle a la gente contenido, ¿verdad? El contenido que pueda consumir la gente. Por ejemplo, en este programa Los Osobrosos, tú me vas a decir a mí que vamos a poner música. Plebe. ¿Qué, hace, ¿Qué hacen los medios de comunicación? ¿Qué hacen los hace? medios de comunicación? Pero te voy a decir, voy a decir Pero hay medios de comunicación, discúlpame, Engel, hay medios de comunicación que lo están tirando así, como que nana -na. No, checa. Y, che y después entonces la culpa es eh, de lo que... ¿Qué hace la emisora? ¿Qué <risa> hace la emisora? En cuanto a tu... Ah, sí. y, le, y censuran ya. Y la censura, sí. Eso ya ellos hacen eso y ponen el tema porque ellos eh, eh, ya tienen que ponerlo porque está pegado el tema ya, el público lo consigue. Exacto. Lo... ¿Eh? Pero no, no, la, no pero lo que pasa la es que me quilla, eh. Me Pero, pero viejo yo que no acuerdo, sepa que hay un pero yo estoy de acuerdo. <risa> pero, pero mira, no, gano, pero gano, gastan. Tú estabas en la discoteca, tuviste viejo gatando ahí. <risa> no, esos viejos no van a discotejar. Tú andabas conmigo ayer sí. y te, tuviste allá gente mayores, Muy difícil. Esa no, o sea, gente, gente, gente no sabe. Oye, oye, la oye, cállate, oye. <risa> Pero habla, Camila. ¿Por tú no te callas? <risa> habla, habla. <risa> oye, las letras explícitas siempre han existido. Uh -huh. Siempre. Hay canciones de Juan Luis Guerra que tienen el doble sentido, solo que ahora ya no se cantan igual que antes. Y es como decían detrás de cámara. empieza desde la familia, la educación que tú le des a tus hijos. Uh -huh. Pues como dice Cardi B y dicen otras artistas, yo no hago música para los niños, yo hago música para gente adulta, para gente que sabe de eso y para ellos, no para los muchachitos. Usted como madre, usted como padre lo educa, y dice, mire, eso no está bien, esto es por eso, ¿eh? Porque mi mamá, que escuchó esa música de antes doble sentido que había, no se descarrió ni nada ni hubo ese tipo de cosas, no. porque tienen una educación. Pero qué pasa, los padres de ahora que van creciendo son papás rurales, escucha de todo lo que tú quieras no. y allí lo otro. Entonces no ven a echarle la culpa a los urbanos, porque al fin y al cabo somos nosotros los que le estamos dando lo view y la fama. Mira, claro, mira, claro. mira, mira eh, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Eni. o sea, la música, la la música urbana no, no es verdad que la van a, ir a tumbar porque ya es una realidad y ya, las no, letras ya, ya. ahí también. Lo que pueden hacer los urbanos, bueno, llegar a un consenso ahí de, de, de hacer ese tipo de letras así con doble sentido y de todo. Y, no, yo quiero ver, y ser ellos claro. más... Eh, es restrictivo, o sea, no que se le va a quitar la música, pero restrictivo en cuanto a la difusión de la música con letras fuertes, en letras explícitas. Es que ya hoy en día, ya hoy en día, ya hoy en día, la mira. vaina no se disfrazan. Uh -huh. Señora de madrugada, qué buen empleo. Pero ya ¿y? hoy en día no lo Ya eso no se usa, eso era antes que había que Y <risas> toda esa la gente, cosa. Teodoro, Juan Bautista, toda esa gente que esa canción, la primera vez a los y muchachitos cantando. No, no, no. <totrisa>